Hola muy buenas, yo soy Javier de la tienda de más músculo en Tenerife ya me tenéis de nuevo por aquí en un vídeo más eh, hoy os vengo a traer un vídeo completamente eh, diferente a todo lo anterior que os había ofrecido hasta, hasta el momento hoy veremos eh, un pequeño entrenamiento que realicé hace unas cuantas semanas eh, y el cual pude grabar y me gustaría compartir con, con vosotros así que sin más, lo explicaremos, así que vamos allá Eh, bueno, el entrenamiento se basó en un circuito metabólico, un entrenamiento metabólico o un walk de crossfit, como, como queramos llamarlo. La finalidad principal de este tipo de entrenamientos es la mejora a nivel global de todas nuestras capacidades físicas, especialmente lo que sería la resistencia muscular. Y otro beneficio que, que tiene este tipo de entrenamientos es el gran desgaste calórico que, que le supondrá al cuerpo algo muy, muy beneficioso, especialmente si estamos en una, una etapa de definición donde debemos buscar ese, ese déficit calórico que, que nos haga perder esa, esa grasa que, que nos sobra. Por lo tanto yo creo que, que puede ser interesante ahora para, ahora para el verano eh, añadir este tipo, de, este tipo de entrenamiento si estamos en, un, en una fase de definición. Eh, bueno, para explicar un poquito en qué consistió este bot, este eh, se realizaron 5 rondas y en las cuales se realizaron 20 barpees, 30 flexiones, 40 sit ups y por último 50 sentadillas. Eh, un punto importante y en el que me gustaría hacer eh, especial hincapié es que el orden no se puede alterar, es decir, no podemos hacer eh, un par de barpees al principio, luego hacer eh, unas cuantas sentadillas, luego pasar a, la, a los sit ups y luego hacer unas cuantas flexiones. Eh, no, el orden es el que os acabo de decir. Y eh, no se puede alterar de ninguna, de ninguna manera. Por lo tanto, se deberán realizar de manera completa. Y en cada ronda, primero los 20 barpies. Luego pasaremos a eh, las 30 flexiones. Luego haremos los 40 sit-ups. Y por último haremos las 50 sentadillas. Eh, a ver. El objetivo principal de este entrenamiento es realizarlo en el menor tiempo posible. Eh, es decir, que el tiempo de descanso eh, deberemos adecuarlo a la capacidad física de, de cada uno de, de nosotros. Pero, eh, os recalco que eh, se deberá realizar en el menor tiempo posible. Eh, dicho esto, eh, sin más, eh, os dejo con el, con el entrenamiento a continuación, el cual realicé con, con mi pareja. La verdad que fue un entrenamiento bastante bastante divertido a la vez que, que duro. Eh, mi tiempo creo recordar que fue eh, 26 minutos y poquito, aproximadamente. Y bueno, comentaros que si os gusta este tipo de vídeo, pues darle, darle like, que yo, me, que yo me entere. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejadlo en los comentarios y yo contestaré muy, muy amablemente. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Un saludo y muchas gracias.